Muy buenas amigos de YouTube Hoy les voy a enseñar Cómo buscar con Alexa Sin necesidad de hacer comandos de voz Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer para que Alexa Busque con el buscador de Bing Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a deslizar Y aquí donde dice videos le vamos a dar y en esa parte de vídeo podemos ver la opción que dice BIM y le damos a nuestro dispositivo de Amazon Alexa Taking the heavenly glow, we've come to a door. No matter what.